Bueno, para crear esta imagen interactiva, aquí en Tryout H5P, seleccioné Image Hotspots. Y por aquí, bueno, ponemos un título, por ejemplo, H5P. Y le voy a agregar la imagen en la cual voy a poner la interacción, que sería esta. Luego... Mmm, Podemos elegir un icono predefinido, que puede ser el de información, por ejemplo, con este color. Aquí, en eh, donde dice Hotspot Position, vamos a ubicar donde queremos, como verán hay un puntito verde que lo podemos mover, donde queremos que aparezca eh, el hotspot, es decir, donde la persona va a ver ese loguito de información. Para poder desplegarlo y que se abra la imagen, el video o lo que sea el texto que subamos. En este caso me interesa ponerlo aquí. Entonces dejamos eh, marcado el hotspot en ese lugar. Aquí tenemos la imagen. Y yo quiero, si quiero que la imagen, cuando el lector la selecciona, cubra toda la, la foto. Dejo esto cliqueado. Y aquí tenemos un eh, un título opcional para el pop-up, para cuando se abra esa imagen que vamos a poner ahora. En este caso yo quiero explicar, comenzar explicando el acordeón. Aquí lo que hago es seleccionar qué tipo de ítem quiero. En este caso es una imagen que yo ya tengo armada. Entonces aquí la voy a agregar. Esta es la imagen que quiero que se despliegue. Eso es un texto alternativo que se pide, que es requerido, por si eh, bueno, el navegador no despliega la imagen, le dejamos una indicación. Bueno, y entonces vamos a guardarlo para poder previsualizarlo. Y como vemos, aquí al hacer clic, abre y cubre totalmente la imagen inicial con las instrucciones que ya las incluí dentro de eh, la imagen que estamos viendo aquí. Y bueno, y de la misma manera hacemos el resto de los hotspots.